como se podrá ver el loco del más japonés y tratando de sacarse una foto ahí, no que interesar. ¿dónde está Lean? hola Leang. ahí está la novia Lean.